Bien, Dani. A ver, eh, Franco, fíjate si acá no está él enganchado. El papá. Pasa, pasa vos por arriba de él, por arriba. Eso, bien. Dale. Perfecto. Lo buscó, lo buscó, lo buscó el tipo. Eh... Ya te rico. un poquito para acá. Ahí viene, ahí viene. Ahí blanquea. Muy bien. Dale una vueltita más. Ahí nomás. ¡Ahí nomás! Muy bien, ¿eh? ¡Chiquito! ¡Muy bien! ¡Ah, bueno! <risa> ¡Muy bien! ¡Muy <risa> bien! ¡A verlo ahí, a Eh, uh. hermanito, vale, tenés al viento, tenés al viento. ¡Dale, dale, dale, dale campeón! ¡Dale, dale! está dando mucha chance el pescado Dale, Dani aguanta aguanta si te pide, aguanta Eso, eso, eso Hola, la hélice. Dale, dale, dale, dale. Dale, mételo, mételo. Mételo, grande, grande, grande. ¿Hay otro abajo? Ah, sí, sí. Sí, sí, ah, no, Tíralo allí, tíralo allí. allí. Qué no pelea. ¿Tiro? ¡Ah! Bárbaro, che. Genial. Bueno, a verlo, a verlo. Bien, genial. Pran, eh, con el número uno, Frank. Frank. Yo le dije que iba a ser él, boludo. Claro, sí, un... Nueve. Guarda, guarda el agujero, Ferrer. ¿No? Se puede levantar un minuto para, para, para verlo nomás, para que lo así corto. Uf. Para, para, para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 Qué lindo trofeo amigo Gracias papá Gracias a vos hermano Qué, ¿Qué linda boga, eh Esta sí, boita se la voy a dejar A Gabriel López El pescador Va para vos Gaby ¡Hermosa boga! Qué ¡Hermosa boga! Bueno, Ari.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 En este caso vamos a mostrar lo que es el carrito, aparte de que ya la otra vez estuvimos mostrando lo que es algo de lo que tenemos en, en reposeras. Este es el carrito para transportar las reposeras, muy práctico, como puedes ver. Lo bueno de este carrito es que es de industria nacional de la marca Sousa, que es todo en aluminio, está todo hecho completamente en aluminio, hasta inclusive la mesa. Pues esto es un carro que después se hace mesa. Ahora vamos a mostrar cómo. La tabla de la mesa, en este caso, es de aluminio. Hay algunos que vienen con una tabla de plástico. Este es de aluminio. Y lo bueno, que acá tiene el detalle de las ruedas, que son las anchas, las ruedas bien anchas, que no se traban en la arena, ¿sí? Hay otros también, lo mismo, que vienen con unas ruedas muy finitas, no son lo ideal para la arena porque se terminan trabando. Estas funcionan muy, muy bien, realmente muy bien en la arena. Eh, bueno, como te decía, esto colocamos las deposiciones acá, también se puede poner... Cuando no lo cargamos tanto de reposeras, mucha gente le pone una conservadora ahí y la atamos, inclusive ya viene con un suncho el carrito, sacamos las reposeras. Obviamente estos dos, estos dos cositos de acá los plegamos para poder transportarlo, ¿sí? y después cuando estamos en la playa lo usamos como mesa.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 ¿Qué pasa? Una, ¿Qué una, pasa? una paradita dónde paramos acá en casa acá estamos parando en casa vamos a comprar unos choricitos para la picada esta noche y, y algún jamón de jabalí oh. vamos a ver <risa> qué pasa <risa> pueblo pueblo viejo y si ahí es este o no, Daniel sí la verdad que mil, mil años mil años la...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 ...lo que pinta aparentemente que va a ser un, un buen fin de semana".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 La primera corvina, la primera Ahí se escapó dicho, y esta, bueno, salió acá en el corvinero. Muy bien, muy bien. Elemente. Fue una foto. ¿Qué pejerrey, amigo? Espectacular pejerrey. Pescándole a la corvina salió un pejerrey, lo que menos pensábamos ¿cierto? Sí. no quisieron subir no quisieron subir arriba la piedra estamos en el en pedregal, el subió la marea estamos eh, ya está alto el todo, pero las cordinas están atrás nos pasa lo mismo que pasó en enero el año pasado hay que tirar fuerte llegar a la canaleta allá atrás y después bueno rezar que salga de la piedra hasta ahora, no, o pescado no enganchas. buenísimo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 o al 11 36 80 70 60 Cambiamos lugar, Jorge, y aparecieron. Sí, nos cambiamos lugar del faro, unos mil metros volviendo para San Blas y ahí acá estaban las individuas. ¿Pero una tras de otra? Sí, sí, y pican, y hay algunas chicas también, pero son unas corvinas hermosas. Mira, voy a mostrar el faro allá. Allá se ve el faro. Y casi que el tamarisco acá. Ahí se ve el faro. Y sí, acá tenemos justo un caño que tenemos de referencia, que el año pasado las agarré acá yo también. Qué buen lugar, eh.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 Pero ahora...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 bueno, felicitaciones al que más pescó, ahí lo tenemos, a Gustavito no, Vaz, me parece que fue uno pequeños. de los que más pescó, ¿no? Sí. Pero, no, bueno, bueno, junto con vos, Jorge, pescaron bien. En la mañana, sí, pero Califa también andó bien. <ríe> no, no. Bueno, y allá está Daniel también, por allá, allá está Daniel. Hace más más te vino Daniel. <ríe> <ríe> bueno, yo voy a dar vuelta a la cámara y vamos a agradecerle a, a Quique Godoy. ¿Le parece bien? Sí, Don Quique me Godoy. una parrillada muy buena. De Tremenda parrillada Godoy. hicimos, ahí está.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 chinchulines, mirad, choricito la pecherita espectacular bueno, gracias por compartir este, este viaje conmigo gracias a vos Califa, por haber invitado también no, gracias por participar y que nos participé de, sí. del, viaje. del viaje y del conocimiento que tenés de la pesca muy, muy agradecido por sí. parte mía más o menos <risa> conocimiento más o menos, hay que enseñarle un poco todavía